Gracias Carolina, gracias Francia, todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, lo primero que voy a decir es dedicarle este comentario que voy a hacer a las nuevas generaciones, a los jóvenes que están entre los 20, eh, 20 y tantos años que no vivieron las épocas de los años 80. Yo tampoco la viví, yo tenía apenas tres años más o menos, tres cuatro años en los 80, eh, los 90. Eh, la época 2000, 2010, 2000, eh, 2020. A esos jóvenes que, ¿verdad? Que no vivieron eso. Pero que todo está ahí. La época democrática de la República Dominicana inicia desde el 2000, el 1966 para acá. De manera continua. La época democrática de la República Dominicana inicia... En esa época, estoy haciendo aquí un cálculo, permítanme. Estamos hablando de que la República Dominicana tiene una democracia continua, pero un tanto accidentada por, por la, la actitud de los políticos, de unos 55 años en democracia continua. Eso es muy poco. Sin embargo, en el año 1978, oiga bien, Leonel, eh, Balaguer, eh, Joaquín Balaguer, luego de venir, ...de gobernar el país... ...desde 1966... ...salió... ...abuchado... ...humillado... ...asqueroseado... ...por el pueblo y por los <risa> propios políticos... ...sí, había... ...señores, pero... ...por me gusta que la gente... Ah, ...investigue... ...vayan a ver que eso está en YouTube... ...esos discursos están ahí... ...decían... ...el, el, el, el Congreso entero... ...óigame, el Congreso entero decía... ...qué felicidad... ¡Balaguer se va! Con ese sentado ahí. Y Balaguer calladito ahí. Y miren que yo soy no, no, no, antibalaguerista en la forma de gobierno, ¿verdad? Eh, por, lo, por lo sanguinario que fue. Pero bien, es otra cosa. Y el Congreso entero, ¡qué felicidad! ¡Balaguer se va! ¿Por qué? Porque veníamos de una situación de los 12 años de Balaguer terrible Incluso los legisladores que obtuvo el partido reformista se le achacan a la intervención del doctor Mariano Vinicio Castillo como litigante de ese partido en la discusión de los sí. votos y esas cosas, las impugnaciones. Es la impugnación. Entonces, ¿qué resulta? Se fue Balaguer Calladito y en el año 1986... Decía, y escucharon ustedes en el, discurso, en el discurso de toma de posesión, decía Balaguer, escucharon ustedes que se decía en las calles, vuelve y vuelve. Eh. Hace ocho años... Y que dijo vengo... ahí en ese discurso... Oye, comenzó diciendo esto, hace ocho años que vengo escuchando por sí. calles, callejones y mentideros de la patria, una sola expresión, vuelve, vuelve y vuelve. Y, vuelve. Así y dijo, pues bien, vuelvo vuelve y vuelve. vuelvo. Así es. Ocho años después... Ocho años después. Pero era Balaguer. Pero espérate, espérate. Espérate. Vamos a hablar de sociología. De la política. Espérate, no entonces espere. Volvió Balaguer ocho años después para gobernar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eh, fueron 10 bueno, años. 10 años, años, años. Sí, hasta el 96. Y no tuvo los 12 sin arruga por la sí. reforma del 94. En el 96 sube <risa> Porque el PLD. Se negó a tener los, los, sí. los campamentos que ahora quieren instalarnos aquí. Oiga esto, amigo televidente: en el 96 sube el PLD con Leonel Fernando, una alianza entre reformistas y el PLD, y hace un gobierno aceptable en ese momento. Eh, luego va como candidato a Danilo Medina y pierde frente a Hipólito Mejía que se convirtió en un fenómeno. Hipólito Mejía, ve, el pueblo lo veía como una especie de semidios, un tipo chabacano que no usaba traje, que, usaba, eh, que, que se comunicaba con la gente de manera directa. La gente lo aceptó. No llegó al 50%, pero ganó las elecciones. Fue presidente de la República. Perdió el PLD y volvió al PLD cuatro años después. Pidi, o sea, la gente pidió a Lionel de nuevo, en el 2004, para gobernar ocho años. Pero en el 2012, el PRD que había salido a patadas, de verdad que el pueblo sacó a patadas, por poco y a las elecciones en el 2012. Por Fue el así. Can, por el candidato Mérate, en contra. Francis, que va el caramba, pero déjame terminar eh, porque esto es un análisis consensuado no pasional estamos hablando de datos históricos no le pongamos pasión a esto no, no, no, no lo manchemos con la, con la, con la pasión política no, es mi criterio es tu criterio Francis pero es mi comentario eh. no sé si me doy a entender Continúa. así que resérvate. Tú Continúa. tus emociones no, no, no, no, no, no. por poco y gana el PRD de nuevo con Hipólito Mejía busquen los datos que eso está ahí Gana Danilo Medina a chepazo y dura entonces ocho años de manera, si fue un chepazo, ocho años de manera consecutiva en el poder. Sale el PLD del poder. ¿Quién vendrá en el 24 o en el 28? Está, le, le estoy poniendo un marco de referencia de que los pueblos en la República Dominicana, como que ya ha comenzado a cambiar los gobiernos cada ocho años, ¿se dan cuenta? Los ocho de Lionel, aunque ganó el, el propio PLD, pero con Danilo. Y entonces ya, como que se cansaron de Danilo después de ocho años, cambio. Es posible que Luis Abinader dure ocho años, y después cambio. O sea, el PRM, me refiero como partido, y después cambio. Anoten ese dato ahí. ¿Gana Luis Abinader ahora en el 20? Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la diferencia de los gobiernos. Con datos. Y a todo aquel que esté en desacuerdo conmigo, fácil, lo podemos debatir con datos. Leonel Fernández cuando llegó en el 96 cambió el país, comenzó a cambiar la estructura del país a, a, a, a, la, a la parte tecnológica y luego en sus gobiernos del año 2004 al 2012 lo hizo igual, institucionalizó al país, aunque usted no lo crea, pero es que hay que ir, vean, a doblar página para la izquierda para encontrar datos. ¿Saben por qué? Si hoy tenemos Tribunal Constitucional se lo debemos a Leonel, al PLD. Si hoy tenemos la ley de compra y contrataciones, se la debemos a él. Y la mayoría de leyes que, que organizan al país la creó el PLD en sus 20 años de gobierno. Piénse lo que usted quiera. El metro, que cuando comenzaron a construirlo, eso era un escándalo porque el pueblo no entendía esa vaina. ¿Tú ¡Estás loco! ¿Eh? Ahí está Abinader hoy, refrendándolo, dijo, voy a hacer cuatro líneas más, ¿Qué fue lo que dijo, voy a extender el metro. Tenía razón, Leonel, en aquel entonces. Pero Danilo vino y le hizo un teleférico. ¡Está loco! ¡Un teleférico! ¿Qué dijo? Abinader? Ah, a ver, yo lo tengo aquí, porque yo todo lo guardo. Dijo que va a hacer un teleférico en los alcarrizos. Está refrendando lo que están haciendo los otros. Pero la estabilidad económica nunca, nunca titubeó en los gobiernos del PLD. fuimos... Fuimos la, la economía más fuerte, más robusta de América Latina, completa. Y eso no está en discusión. Hablamos de los elevados de la capital. Que cuando lo estaban construyendo, Leonel está loco. ¿Quiere hacer un nueva York chiquito? Hoy, si no tuvieran esos elevados, no se pudiera ni siquiera mover en la capital. Estamos hablando de razón. Pero cuando hablamos, con usted va a la UAS, entra a la UAS. Para que usted vea lo que es una ciudad universitaria. Y yo no sabía, en algún momento yo me paré y vi la tarja y dije, ciudad universitaria construida por el presidente Leonel Fernández. ¿Qué bien? ¿Tuviste ¿Tú, tú la, la, la, la biblioteca Pedro Mir No. A la mejor del Caribe. Pero la ciudad universitaria, la UAS, la construyó Leonel. Pero seguimos, vamos ahora a cambiar. Con los gobiernos de Danilo Medina, igual, estabilidad económica y estabilidad de precios. Y eso no está en discusión. El sistema 911 o 911, que antes había de un campo, había que traer a una gente en un motor, que tuvo un accidente, montarlo en, una, en, un, en un cajón. En las Guasumas hay una, una ambulancia parqueada esperando a que suceda un accidente. Pero salida en agua hay otra, pero en Cenovía hay otra, pero para acá hay otra. O sea, los pueblos que tienen el 911, que ya son una gran parte del país, ya no tienen ese problema. Incluso ya la gente ni le pone la mano a los accidentados, llaman al 911. Hemos creado una cultura de eso en el país para que usted entienda. Pero las estancias infantiles, ¿cuántas tenemos en San Francisco? Digo yo, si usted es de San Francisco, usted sabe. Hay una en la parte norte, aquí arriba, en el sector de Manamirabal, por aquí. Otra que está en la calle Castillo. Otra que está en los rieles y otra que está en, en Vista al Valle. ¿Cuántos niños tienen ahí de madres que, solteras que van y llevan a esos niños ahí, ¿verdad?, en alto riesgo para que se los cuiden y se, y se los alimenten durante el día completo en lo que ellas trabajan. ¿Y qué valor tiene eso? Y la sala de informática que claro. en principio hay con computadoras. Eh, pero la seguridad vial que antes no existía, que si usted se quedó en la autopista Duarte, usted llama, y inmediatamente llega una guagua. Y eso está ahí, con un guardia y una gente ahí ayudarlo. Y se quedan con usted hasta que usted resuelve su problema, sea la hora que sea. Y eso está ahí. Pero la ciudad sanitaria Luis Eduardo de yo le prometo a la gente que yo voy a ir ahí. Como voy a ir al hospital de Bonao también. ¿Y quiere que te diga para que la gente vea lo que es eso. El, el, el sistema ese que tú mencionas de la seguridad vial. La seguridad vial. Fue Epenco que lo... Sí, lo, eh, que eh, lo, Gonzalo que lo desarrolló a nivel en que era sumamente efectivo. Claro. Esa gente te veía, alguien te veía a ti parado en la carretera y llamaba y ellos en cinco minutos estaban ahí. Están ahí, ahí. Búsquelo, que eso está en el país entero. Sí. Usted se le pinche una goma, se le ponche una goma y esa gente llega al poquito, te llama Así y es. llegan al poquito rato a, a protegerlo. Pero la mayor cantidad de aulas en toda la historia de la República Dominicana se construyeron en los gobiernos del PLD. Piense lo que usted quiera. Esos datos son imbatibles. Pero no solamente eso, la calidad de vida de los maestros cambió a partir de los gobiernos de Lionel. Y así fue subiendo. Antes los maestros, ¿qué ganaban? Tres pesos. ¿Qué ganan los maestros ahora? Hasta hace un año. 40, 50, 60, 80, 30. Ah, pues la vida cambió para los maestros. Cambiaron su estilo de vida y pasaron a ser clase media, todito montado. Coño, yo soy hijo de una maestra y hermano de otra maestra. ¿Me van a decir a mí cómo son las cosas? Pues yo me las sé de, de, de punta a punta. Pero una red de hospitales que se comenzó a construir en todo el país, incluyendo el de San Francisco que está ahí, vayan a Bonao y vayan al país entero, vayan a la terrena, para que ustedes vean cómo son los nuevos hospitales en la República Dominicana. Pero la clase media creció y usted dirá, ¿cómo así? Claro que sí. ¿Cuántos andan aquí a pie en, este, en esta empresa? No hay ni uno a pie. ¿Y la mayoría de, en qué andan? En cuatro gomas. No cabemos los vehículos en San Francisco, ya no caben. Eso significa que la clase media creció, que tenían más acceso a dinero, a préstamo, a calidad de vida. Pero eso usted no lo entiende porque estábamos bien. Usted va, usted va a entender eso cuando se lo quitemos. Cuando tú es, cuando la vaina se pone apretar que haya que comenzar a financiar y a empeñar cosas, que eso hasta era medio hasta parte del pasado para mucha gente, lo de empeñar. Cuando haya que empeñar de nuevo, ahí sí usted va a sentir, ah, pero espérate, estamos retrocediendo un poquito. Pero los proyectos habitacionales, hay que felicitar al gobierno que está haciendo un proyecto ahora con la eh, cuestión privada, ¿se acuerdan de la barquita? Una zona entera al lado de Río Sama, una zona entera que la sacaron de ahí se la llevaron para un proyecto habitacional inmenso. Vaya a buscar los datos. Pero los apagones en pandemia, ¿se acuerdan de algún apagón en pandemia? ¡Qué difícil, eh! En, en pandemia, el sistema de electricidad de la República Dominicana se, se vio que era poderoso. No hubo un solo apagón en pandemia. Y si lo era muy poco. En pandemia, ¿se acuerdan? Y así sucesivamente podríamos pasarnos aquí seis programas hablando de las obras y de la estabilidad económica que hubo en el PLD. Usted dirá, ah, pero esa obra la sobrevaluaron. Fácil. Vamos a comenzar por la primera. La victoria. Dice el Ministerio Público que la sobrevaluaron esa obra. Mordieron un anzuelo ahí. Muy difícil. Porque que, <risa> quien construyó la mayor parte de esa obra hoy es ministro ¿de qué? De la presidencia o administrativo. Lo ¿Sí? que hay es que está al lado de Luis Abinader. ¿Y qué hacemos con él? Trancarlo. ¿Lo trancamos? Porque ese es el problema, hablar por boca, de, por boca de ganso. A Punta Catalina no encuentran qué hacer con ella. Que trayendo gente, a ver si encuentran un, de, un dato ahí de que la sobrevaluación, lo que sea. En todos los gobiernos ha habido y va a haber corrupción, porque la, la corrupción es sistémica. Es sistémica, pero las obras están ahí. El desarrollo está ahí. Ustedes ve muchísima gente hablando caballá. Y andan en buenos vehículos Gracias a qué a la estabilidad económica que le brindó la República Dominicana A que somos la economía O éramos la economía más robusta de toda América Latina Durante muchísimos años Y ojalá que eso se mantenga Y que no se pierda Porque hoy, y todo el mundo lo sabe Somos más pobres que ayer Cuando tú ibas con 10 mil pesos al supermercado Es diferente a cuando tú vas hoy con 10 mil pesos Y eso tampoco está en discusión Bien, muchas gracias ayer ya la antigua